Poseidón es el dios del mar y de las aguas, hijo de Crono y Rea. Los cíclopes le dieron el tridente, que se convirtió en su atributo y le servía para desencadenar tempestades y terremotos. Cuando se produjo el reparto del mundo entre los hijos de Crono, le tocó el gobierno de los mares y también el dominio sobre los terremotos. Su esposa legítima era anfítrite y juntos engendraron a Tritón. Pero Poseidón tuvo numerosas amantes e innumerables hijos. Su carácter era ambicioso y pendenciero. E incluso llegó a rebelarse contra su hermano Zeus, aunque fue derrotado y castigado. En el culto romano fue asimilado a Neptuno. Anfítrite no contó con un culto especialmente desarrollado, pero en las representaciones artísticas sí acompañaba a su marido, normalmente representada sobre un carro triunfal. Tritón es un dios mensajero de las profundidades marinas. Normalmente se le representa con cuerpo de hombre y cola de pez. Aunque a veces aparece representado con un tridente, como su padre, su atributo más característico es una concha de caracol marino que utiliza como trompeta, calmando o elevando las olas del mar. Fue padre de Palas y padrasto de Atenea. Artemisa era una diosa hija de Zeus y Leto, hermana melliza de Apolo. Se la representa como la diosa virgen de la caza con un arco y unas flechas. Venerada en toda Grecia, en la época romana se la asoció con Diana. Además de la caza, también se la relaciona con los animales, las tierras salvajes y los partos, ya que según la tradición, ayudó a su madre a dar a luz. Protege la castidad de los jóvenes y las doncellas, a quienes intenta apartar de la influencia de Afrodita, su figura antética. Apolo es el dios del fuego solar y la belleza, de las artes plásticas, la música y la poesía. Al tiempo es un dios oracular y de la purificación, con temibles poderes. Como patrón de Delfos está relacionado con los oráculos. Se le asocia con la medicina y las curaciones, aunque también podía atraer las plagas y las enfermedades. Era también defensor de los rebaños y las manadas. Como jefe de las musas, actúa como patrón de la música y la poesía. La lira era uno de sus atributos más reconocidos, aunque también se le representaba con arcos y flechas. Fue considerado también el protector de las colonias griegas. Ares es el dios de la guerra, es hijo de Zeus y era formando parte de los olímpicos, aunque resulta odioso para la mayoría de los dioses, incluso para su propio padre. Los romanos lo asimilaron a Marte, dios de la guerra, pero contaba con mucho mayor aprecio entre estos. En la Ilíada participa del lado de los troyanos y se involucra sangrientamente en la contienda. Sin embargo, no siempre sale victorioso de sus combates guerreros, sobre todo cuando se enfrenta a Atenea, diosa de la fuerza inteligente y respetada por los dioses, mientras Ares es la brutalidad y la desmesura. Además de la descendencia que tuvo con Afrodita, también engendró a feroces Amazonas, al cruel Diomedes y Flegias culpable del incendio del Templo de Apolo. Hefesto es el dios del fuego, pero no del fuego celestial ni del fuego de los hogares, sino del fuego de la tierra, cuyo dominio permite a los hombres el trabajo de los metales. Como tal es el dios de los herreros, los artesanos, los escultores y también del metal y la metalurgia. En Roma se le asoció a Vulcano. A diferencia de la belleza de la mayor parte de los dioses, Hefesto era feo, deforme y lisiado. En las representaciones artísticas se le suele mostrar cojo, sudoroso, con la barba desaliñada y trabajando sobre el yunque de su fragua. Zeus, al verle tomar partido por su madre era, le arrojó al vacío desde las alturas del Olimpo, razón por la cual quedó lisiado. Según otras versiones, fue su madre quien lo hizo avergonzada de su fealdad. Efesto hizo un trono de oro para su madre, pero al sentarse, ésta quedó inmovilizada y puso como condición para liberarla que se la permitiera volver al Olimpo y contraer matrimonio con Afrodita. Sin embargo, ésta le engañó con Ares, dios de la guerra. Para vengarse, echó sobre ellos una red de plata irrompible y les mostró ante todos. No les liberó hasta que prometieron acabar con su romance, pero estos posteriormente rompieron su promesa. Armonía, hija de Afrodita y Ares, fue entregada como esposa a Cadmo, el primer rey de Tebas. Es la diosa de la Concordia y la Armonía. Precisamente su equivalente en la mitología romana es Concordia y su apuesta griega era Eris, en Roma llamada Discordia. A su boda asistieron todos los dioses con ricos presentes. Armonía recibió de su marido un collar de oro que había realizado festo y que traía la desgracia que lo poseyera. Por ejemplo, en la guerra de los Siete contra Tebas, Polinices utilizó el collar para sobornar erifile, hermana del rey de Argos. Fobo y Dimo eran otros de los hijos de Afrodita y Ares y representan respectivamente el temor y el terror.